dentro de la serie de vídeos que estamos haciendo sobre los distintos canales que hay de venta para objetos de arte de coleccionismo de inversión en oro y plata hoy vamos a hablar de una página holandesa que se llama KataWiki que salió hace ya unos cuantos años y que está pegando muy fuerte en el mercado europeo del arte del coleccionismo y de la inversión espero que este vídeo sea de vuestro agrado y si es así no olvidéis de darle un like al final Katawiki es una página que fue fundada en 2008 por dos coleccionistas de cómics holandeses, René Schoenmakers y Marco Janser. No sería hasta el año 2011 cuando empezaría a tomar el formato de subasta y se abrió a otro tipo de coleccionismos. Hoy en día es una página que cuenta con más de 500 empleados y está traducida a 20 idiomas. Aunque fundamentalmente opera dentro de lo que es eh, la Unión Europea también tiene bastante mercado en Estados Unidos y en el resto del mundo. Katawiki es una empresa que desde el principio ha contado con un fuerte apoyo financiero de diversos fondos de inversión internacionales. En un principio recibió cerca de 80 millones de euros de inversión. Y en 2015 hubo tres fondos que invirtieron más de 150 millones de euros en este, esta página. Es por ello que desde el principio, todos los que nos dedicamos a este tema vimos que Catawiki entraba muy fuerte. Cuando llegó a España, cuando se estableció en España, lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con todos los anticuarios, la gente que compraba y vendía bastante en páginas como Tocolección, eh, con, en eBay... Y te llamaban por teléfono y directamente te invitaban a participar en Catawiki. Esto ya llamaba la atención porque suponía desde luego tener una infraestructura pues muy grande. ¿no? De hecho enseguida abrieron oficina en Madrid y en otras capitales europeas. Lo cual pues demuestra que efectivamente detrás había muchísimo dinero, hay unos fondos de inversión muy potentes y se ha planteado como un negocio, un negocio a gran escala desde el primer momento que quería hacerse con todo el mercado, el primero europeo y luego probablemente mundial, de lo que es el coleccionismo, los artículos de antigüedades, el arte, la pintura y tal. En algunas cosas ha conseguido cuajar y en otras no tanto. KataWiki funciona en base a subastas que duran una semana después de las cuales después de las cuales el, los artículos desaparecen de la página a no ser que los quieras volver a meter es decir no es como Todo Colección o como ebay que los artículos se quedan ahí hasta que alguien los compre la, el objetivo de esto es que se renueven los artículos semana a semana hay del orden de unas 50.000 lotes en subasta todas las semanas, en más de 300 subastas de muy diversas categorías, como luego ya veremos. Y estas subastas, en principio, están supervisadas por unos expertos que son los que evalúan la posibilidad de que puedas subir un artículo a subasta, aunque todo lo demás es igual que en tu colección y en Ebay. Es decir, los artículos están en tu casa, tú eres el que tienes que hacer las fotografías, la descripción y todo. Otra de las particularidades de esta página es que cobra comisiones tanto a compradores como a vendedores. Es decir, compra, cobra un 9% de comisión a las personas que compran, es decir, cuando tú te adjudicas un lote es un poco como en las subastas en sala, te tienes que añadir un 9% de comisión y cuando vendes tienes que deducir un 12,5% del precio de remate más el IVA, que se te pone prácticamente en un 15%, lo cual es bastante elevado. Como podéis ver, eh, tiene bastantes categorías y todas estas categorías se subdividen en distintas eh, subcategorías. Podéis ver, por ejemplo, que monedas y sellos, pues se subdivide luego billetes, lingotes, monedas antiguas, monedas modernas. Si vemos, por ejemplo, lingotes, que pues, no es fácil encontrar subastas de lingotes. Pues Encontramos especímenes de lingotes eh, pues muy curiosos, que no son tan habituales de ver en España, no. Eh, todo tipo de lingotes de oro y plata, fijaros este de 5 kilos a 3.500. A ver, los precios de remate eh, no suelen ser un chollo, pero sí que puedes encontrar cosas que no son fáciles de encontrar por ahí, no, porque en, en Europa hay mucho coleccionismo de lingotes de oro y de plata. Fijaros, por ejemplo, me ha llamado la atención esta monedón, esta moneda con este grosor de 50 marcos ¿eh? del año 2020. Que es alemana, ¿eh? que viene en esta especie de caja. ¿no? Me, me llama la atención, me... profe produce curiosidad. ¿no? Veis que tiene una estimación de 700 euros, 10 onzas. Me está haciendo... Me está haciendo... Eh, una valoración de 70 euros la onza salvaje ¿no? eh, pero bueno es un capricho evidentemente no es para inversión en plata si sí funciona catawiki eh, bastante bien en monedas de numismática eh, todas las semanas hay una por ejemplo una subasta de moneda española donde para comprar es difícil encontrar chollos pero si sí puedes encontrar monedas raras porque hay bastante nivel y están, bueno, pues eh, así como diría que en otras categorías el tema de los expertos no funciona demasiado bien en numismática, pues sí que hay bastante control. Y bueno, pues salen ejemplares a veces curiosos. No vamos a conseguir, si el ejemplar es curioso, es difícil conseguir aquí un buen precio. Yo creo que es más fácil aquí vender a buen precio. Como también las monedas de plata. Mucha gente que pregunta, pero bueno, cuando tienes que vender la moneda de plata, pues siempre están, en algunos vídeos siempre están con la historia de llevarlo a la tienda. Pero a la tienda, ¿cómo vas a llevar las monedas de plata? A vender. Las monedas las vendes en subasta, aquí. Y te van a hacer siempre mucho más precio que el de la tienda, incluso quitándote la comisión del 12,5%. Y bueno, pues en numismática no, claro, no solamente tenemos moneda española. Por ejemplo, eh, donde salen ejemplares bastante interesantes es en, en monedas antiguas. En monedas antiguas, que tenemos varias subastas a la semana y que está bastante controlado porque en monedas antiguas hay mucha falsificación, pues eh, yo creo que hay suele haber ejemplares realmente bastante interesantes. ¿eh? Eh, había antes... Eh, por ejemplo, estas de monedas antiguas exclusivas, que bueno, esto claro, ya tiene cierto nivel, pero hay monedas que son, no son tan fáciles de encontrar en, en subastas habituales. ¿eh? Y aquí hay, claro, también hay una clientela internacional que las hace subir. ¿eh? Pero son ejemplares pues, que están garantizados y van tan, bastante interesantes. En mi opinión, en mi humilde opinión, las categorías, sobre todo de arte, y de antigüedades funcionan bastante peor, sobre todo cuando no son especializadas. ¿no? Las categorías de arte, en arte aquí no se encuentra, por supuesto, en el arte clásico las cosas son todas de, de, de segunda fila y yo me atrevería a decir que incluso los expertos que hay no están a la altura como para poder catalogar esto. Viene bien es sabio también que es difícil catalogar el arte. Eh, en el arte moderno, hay muchísima basura o sea hay muchísimas cosas que son eh, más que litografías fotocopias sobre todo en lo que es obra gráfica es penoso el nivel que hay es, son todo eh, obras de, de cuarta regional con muchísimas tiradas, eh, con descripciones equívocas, eh, auténticas fotocopias vendidas como litografías, en mi opinión, aquí no hay más que basura y curiosamente a veces eh, alcanza cierto precio, lo cual eh, indica que quizás quizá sea más interesante para vender basura que para comprar. Aquí no vas a encontrar nada de arte y de antigüedades, lo mismo en antigüedades, hay eh, muchísimas eh, falsificaciones, cosas que no son lo que quiere parecer. También hay que decir pues que, que claro, eh, las antigüedades es un, es un mundo muy extenso. Muy extenso en el que cada país las antigüedades son distintas y necesita de un experto específico. De hecho, llama la atención que últimamente han metido el capítulo de Antigüedades dentro de Interiores y Decoración, que es un poco como rebajar las pretensiones del capítulo de Antigüedades, ¿no? porque en el momento que tú Antigüedades lo metes como subsección o subcategoría de Interiores y Decoración, estás renegando a, a mojarte en lo que son la auténtica Antigüedad de las piezas, que aquí pues hay muchísimas que distan mucho de de ser lo que dicen que son ¿no? y, y lo que vuelvo a decir que los es muy difícil tener expertos que por una fotografía juzguen una antigüedad yo creo que esta es una de las categorías que más han fracasado sin embargo otras categorías eh, bueno más especializadas por ejemplo como puede ser la de vinos no pues eh, en vinos hombre el, el vinos es el vino es sota caballo rey es decir que sea lo que es que la etiqueta eh, dice lo que tiene que ser y, y que no esté abierto y que no esté mal conservado el vino ¿no? eh, es, es más sencillo y yo creo que funciona pues relativamente bien tenemos otra categoría que es curiosa también que es la de moda en la que hay bolsos pues de de marca realmente caros hay otro tipo de vestidos, de accesorios de moda de hombre, de moda de mujer, que bueno, pues que no son fáciles de vender y aquí tenéis un canal de venta en el que las cosas suelen alcanzar unos precios bastante elevados. Creo que también estos canales son mejores para vender que, que para comprar. Lo mismo diría de relojes y, y de joyería, ¿no? Que, que bueno, pues que para comprar no suele haber grandes chollos. Pero es un canal de, de venta de, de nuestros relojes bastante interesante. En el tema de arqueología, bueno, arqueología es un tema delicado. Es un coleccionismo complejo porque siempre estamos ante la sospecha de que sea, se trate de objetos de expolio. Aquí lo intentan. Eh, ...intentan conseguir una trazabilidad de los objetos de dónde vienen... ...y sobre todo intentan asegurar eh, la autenticidad de los mismos. Me consta que los expertos que tienen, eh, porque conozco algunos... ...son bastante cualificados en cuanto al conocimiento de las piezas arqueológicas... ...y que se esfuerzan lo más posible en intentar que no entren objetos que vengan del expolio. ¿no? Eh, ha habido muchos problemas con esto en Christie's, en Sotheby's... Y, y bueno pues eh, hoy en día cuando sale un objeto en subasta de arqueología prácticamente es seguro que de todo su origen está garantizado de que no viene de un robo o de un expolio y yo creo que aquí podemos comprar con bastante tranquilidad vamos a ver ahora como hicimos en, en, en, en otros canales de venta cuáles pueden ser las ventajas tanto para el comprador como para el vendedor así como los inconvenientes Bien, para el comprador, la primera ventaja que podríamos ver es que al menos en un principio los lotes están su supervisados por, su por expertos o supuestos expertos. Es decir, hay una cierta garantía de que alguien por lo menos ha mirado los lotes. No es absolutamente imposible controlar los lotes por fotografía. Eso está claro. Entonces eh, no nos podemos hacer demasiadas ilusiones ante esta supervisión. También sé porque me consta que esta, esta gente que está supervisando estos lotes, que bueno, pues que algunos son expertos y otros no tanto, tampoco cobran demasiado dinero por hacerlo y sin embargo el trabajo es bastante. Con lo cual eh, tampoco podemos esperar que aquí estén super expertos eh, cualificando y describiendo los lotes. Eh, hay a veces eh, expertos que son expertos en determinadas cosas pero en otras cosas parecidas pero que son de otros países pues ya no las dominan tanto, no eso por ejemplo lo vemos pues en piezas de yo lo veía claramente en piezas de antigüedades españolas pues que te ponían allí una francesita o una, un holandés pues que no se enteraban de la misa de la media, o sea, les metían vargueños eh, que eran reproducciones de, de los años 50 como del siglo XVII y colaba eh, también en otros aspectos que son pues muy característicos de un país eh, por ejemplo pues en formas de, de, de catalogar o sellar la plata a veces parece como que no están muy duchos no y he visto bastantes gazapos también en catalogaciones de piezas de plata y bueno eh, la excepción puede ser quizás las monedas los billetes los, las cosas un poco más específicas que sí que parece que bueno pues están más controladas también porque está más estandarizado el control de las monedas por los catálogos, la, las graduaciones y todas las páginas de referencia que hay. Otra ventaja para el comprador es que el pago queda retenido hasta que le, el pago queda retenido en poder de Katawiki, hasta que le llega el objeto y bueno pues eh, se manifiesta que está un poco conforme. ¿no? Esto tampoco es muy preciso, pero en principio dejan transcurrir unos 15 días hasta el pago y si tú no dices nada, no manifiestas que no te ha llegado o que no estás de acuerdo con lo que ha llegado, pues eh, se paga al, al, al, al vendedor. En Katawiki, la mayor parte de los lotes salen desde un euro. Eh, bueno, la mayor parte de los lotes no, todos los lotes salen desde un euro. Lo que pasa es que algunos llevan un precio de reserva oculto. Entonces, solamente te dejan poner precios de reserva para artículos que están valorados en 200 euros o más y suelen ser bastante reacios a valorarte algo en 200 euros o más que decir, son tiran bastante para abajo por ahí no porque quieren que que se remate siempre y que ellos siempre ganen dinero eh, por otro lado tampoco admiten eh, artículos de menos de 75 o 50 euros es decir no permiten que haya artículos que sean como muy baratos o Ahí yo creo que hay bastante polémica. Luego lo veremos desde el punto de vista del vendedor, porque a veces te echan para atrás cosas que es evidente que, que tiene una valoración de más de 75 euros. Pero bueno, eh, para, el, para el comprador es una ventaja, pues porque le garantiza que no hay mucha porquería. Y por otro lado, bueno, también el hecho de que salgan desde un euro, la mayor parte de las cosas, pues le da eh, cierto dinamismo a la subasta, ¿no? Por lo menos le, le da más aliciente que no subastas que sale todo ya muy caro. Eh, los precios de reserva, pues está bien porque normalmente, eh, si no, no habría tampoco cosas muy buenas porque la gente no te va a poner todo desde un euro. Y el hecho de que el precio de reserva sea oculto, pues también eh, le da cierto aliciente a la, a la subasta. A la hora de establecer la descripción y las fotos del artículo que se pone en venta está todo muy es bastante rígido, bastante más rígido que puede ser en eBay o otra colección. De forma que el vendedor está obligado a rellenar determinados datos, ¿no? eh, lo cual hace que las descripciones sean más, más concretas y haya menos posibilidad de, de cosas ambiguas. Por otro lado, el hecho de que haya un supervisor, pues cuando este supervisor hace bien su trabajo, siempre obliga a que el anuncio sea más preciso. Eso es una ventaja también para el comprador. En cuanto a los inconvenientes para el comprador, bueno, pues eh, también hay algunos inconvenientes, por ejemplo, uno de ellos es que por lo general los gastos de envío en esta página son enormes, son muy superiores a lo que a lo que puedan ser en, en otras páginas. No sé exactamente por qué es, pero mucha de la gente yo creo que quiere eh, cargar parte de, de la comisión que va a tener que pagar por vender el artículo en los gastos de envío y bueno, pues eh, todo el mundo sobre todo me resulta a mí eh, más grave los precios de, de envío que ponen desde el resto de europa hacia españa que al revés yo veo que te cobran barbaridades por, por mandarte a veces una moneda desde desde alemania te están poniendo un precio de 15 euros por mandar una moneda o sea, es, es terrible entonces eso es un inconveniente que echa para atrás a bastante gente a la hora de comprar por otro lado el hecho de que tengas que pagar una comisión en una subasta de este tipo a mí me parece un comprador pues me parece completamente descabellado porque realmente eh, la función que hacen ellos tampoco es como para que el comprador tenga que comprar, que pagar una comisión eh, bien es cierto que bueno eso yo creo que las comisiones del comprador acaban redundando en el vendedor porque el vendedor tú cuando vas a comprar como le tienes que sumar eh, la comisión de, de compra pues siempre vas a pagar menos eh, otra desventaja que le veo es que bueno es una desventaja que es igual en todas partes en todo colección y nivel y tal que es que en caso de que haya un, un malentendido que se ha producido con el artículo cuando cuando Catawiki ya ha pagado por lo que sea pues eh, no has estado lo suficientemente rápido y, y el artículo no responde a la descripción y Catawiki ya ha pagado y tal, ya no hay prácticamente ninguna posibilidad de, de reclamar el artículo. Eh, por lo menos aquí tienes esos 15 días hasta que te llega el artículo, lo puedes examinar, pero si si lo dejas transcurrir y ya dejas que se pague al comprador, al vendedor, perdón, eso es no se puede echar atrás. Pero eso sucede en general en casi todas las ventas online. En cuanto a los vendedores, eh, qué ventajas puede tener vender en vender en, en Internet por Katawiki? Bueno, pues primero que puedes vender cosas que son invendibles en, en otras páginas eh, bien porque las otras páginas como puede ser todo colecciones son muy locales o sea, está muy constreñida a españa y o bien porque son demasiado grandes como es ebay no eh, te permite acceder a vender cosas eh, que, que, que en españa no alcanzan precio me estoy estoy pensando por ejemplo en unas corbatas que vendí yo de, de alto diseño ...que en España se vendían a 15 o 20 euros... ...y metiéndolas en subasta en Catawiki pues me hicieron entre 80 y 200 euros ¿no? y eran corbatas usadas. ¿no? Te abre esa te abre esa posibilidad ¿no? o vender, por ejemplo, pues eh, piezas de plata de, americana de Tiffany's o cosas que pues en España, en tu país, no se no se valoran tanto y que sin embargo, pues en, en el extranjero se valora más, ¿no? es decir, te permite, te abre el campo para vender objetos que son difíciles de vender en España, o en tu país, y que los alemanes o los franceses, los ingleses, eh, valoran más. También, otra ventaja que le veo, que también puede ser un inconveniente, pero es que te, yo lo veo más bien como una ventaja que te obliga a darle un ritmo a las ventas, ¿no? te obliga a sacar las cosas eh, cada semana y que ahí nazcan, ahí mueran, ahí se vendan, que salgan desde un euro o que le pongas precio de reserva, pero a tu negocio o a la rentabilidad, rentabilización de tus de tus bienes le, le imprime un ritmo, ¿no? eh, Claro, hay que tener cuidado, ¿no? porque a veces. Lo que sucede es que ponemos cosas, las ponemos desde un euro, nos hacen un precio ridículo. Yo creo que si elegimos la categoría adecuada, porque no todas las categorías son recomendables según lo que, tenamos, lo que tengamos, sino dependiendo de los objetos que tengamos, tenemos que analizar cómo se rematan en esas categorías y si vemos que se rematan bien. Eh, aunque pongamos un objeto y nos remate mal por debajo de lo que teníamos pensado, si seguimos al final estadísticamente el, el resultado va a ser positivo. Eso se ve claramente en monedas. Yo he puesto a la venta colecciones de monedas que al principio igual te llevas una sorpresa desagradable porque una moneda que está valorada en 200 euros te hace un remate de 120 o de 80. Pero a la larga hay piezas que igual en España no, no conseguirías vender a un precio elevado y que allí sí te lo hace. Y, y el resultado general, la suma de estadística de todo suele ser bastante positiva. Por otro lado, la exigencia que tiene la página web a la hora de hacer el anuncio y también las exigencias que muchas veces tienen los, los expertos, pues aunque a veces te cabrean, pues no está mal porque te, te obliga a ser más objetivo y, y a mejorar el anuncio, no te obliga a poner más fotos de más detalles de, de descripciones que igual a ti no se te habían ocurrido y que el cliente quiere saber. Yo creo que está eso que esté tan preparado y que sea un guía burros tan tan estricto. El hecho de poner el anuncio eh, al final redunda en que la pieza se venda mejor. Otra ventaja que la promoción de la página en toda Europa es enorme, es salvaje, es decir, eh, una vez que metes ahí un artículo, la promoción que le hacen tanto en Internet como todos los eh, sistemas que tienen de seguimiento del cliente y tal eh, son fenomenales, son bastante... Eh, Mejores que por, que por supuesto eBay, donde tu artículo se queda perdido ahí en la nada o, o, o tu colección donde también bueno, pues han hecho un esfuerzo, pero no le llega ni a la suela de zapato. Ya dijimos, hemos dicho que aquí han metido muchísimo dinero, hay hay fondos de inversión de mucho dinero, tienen mucho dinero y la promoción que hacen de los artículos no tiene ni punto de comparación con con otros. Lo cual no quiere decir que siempre se vaya a rematar bien, ¿eh? porque también el hecho de que sea unas semanas simplemente lo que hay para poder vender el artículo, pues tampoco juega a veces a, a, a nuestro favor. El inconveniente o los inconvenientes que le veo vender en Cata, para vender en Catawiki, Bueno, primero hay una serie de inconvenientes generales que son para todas las páginas web de Internet, es decir, que en general los precios son más bajos que los que se podría vender en una feria o en una tienda, que las piezas se queman porque queda ahí para siempre la venta que has hecho y, y bueno, queda reflejado todo. Y el hecho también de que te obliguen a sacar desde un euro, pues no deja de ser un riesgo si la categoría no es la adecuada y si no hemos hecho un estudio de cómo se rematan esas piezas. Es decir, eh, a ver, está por un lado está bien que te obliguen a sacar desde un euro porque le da dinamismo, pero te la estás jugando y en determinadas piezas no te la puedes jugar. Y muchas veces los supuestos expertos pues se niegan a dejarte poner un precio de reserva porque dicen que no está valorando 200 euros y a veces no saben ni de lo que están hablando es una polémica que yo sé que por esa polémica hay un montonazo de profesionales que no venden en catawiki ¿Quiénes venden venden los que han encontrado el truquillo ¿no? hay por ejemplo numismática y, y incluso en arte hay algunos que le han pillado el truquillo de cómo vender cosas eh, de forma que metiendo muchos lotes muchos lotes 50 100 200 300 lotes toda la semana la media, aunque algunos se queden abajo otros se disparan y la media es positiva, es decir eh, yo creo que cuesta al principio todos nos hemos, todos nos hemos rajado de vender en Catawiki y luego hemos vuelto porque hemos tenido cosas que, que solo se pueden vender en Katawiki porque en, en todo colección no tienen salida y, y en Ebay se quedan perdidas eh, yo creo que hay que currárselo, ¿eh? yo no pienso que Catawiki Katawiki hay que descartarlo porque ves por ahí algunos foros de anticuarios y de marchantes de arte que, que dicen que Katawiki es un desastre y tal. Bueno, yo creo que hay que, como a todo, hay que buscarle su punto, ¿no? Y yo creo que, que sí que lo tiene. Yo creo que puede ser un, un canal más de venta. no lo despe No lo despreciaría en absoluto. Ahora, ya lo digo, tiene que ser un poco como a largo plazo. También es un inconveniente el hecho de que ellos cobren el dinero, ¿no? que ellos hagan de árbitro, ¿no? eso para piecitas y tal. Pues bueno, pues puede no estar mal, pero para piezas de importancia de antigüedades, el hecho de que el dinero se quede ahí retenido eh, y que te lo retengan 15 días y tal. Cuando tú has tenido que soltar la pieza y la pieza está por ahí y tal. Eh, eso eso hace que, que jamás vaya a haber piezas importantes en en Katawiki eso está claro, o sea, de, de gran importancia hasta un punto, pero de gran importancia nunca va a haber, porque nadie va a arriesgar esas piezas, ¿no? Entonces, bueno, pues es para lo que es. Bien, pues resumiendo, Catawiki eh, es una página potente, es una página que tiene... Que si vamos como coleccionistas, por ejemplo, si nuestro objetivo no, no es eh, hacer negocio, eh, por supuesto que es una página magnífica porque tenemos miles de cosas que en otras es difícil de encontrar. Eh, por ejemplo, en el tema que tanto os gusta de la plata, de los lingotes, de las monedas y tal, hay auténticas preciosidades. Ahora, eh, si lo que buscamos son chollos, pues chollos no, no hay muchos. Y desde el punto de vista de la venta... Pues yo creo que no sirven todas las categorías. Eh, tenemos que adaptarnos a algunas categorías, otras no funcionan y tenemos que encontrar nuestro nicho, es decir, cosas que podamos adquirir baratas en nuestro país y que se valoren más, por ejemplo, en el extranjero y que bueno, pues que, que, que podamos ponerlas y nos hagan un precio de remate interesante, con cierto margen y sobre todo sacar la media, eh, sacando desde un euro. Si lo hacemos adecuadamente, al final la media puede ser positiva. Eh, y de hecho, por ejemplo, en el tema de monedas, hay grandes vendedores de eBay y de todo colección que constantemente están sacando 50, 100 lotes en, en las subastas. Y cuando lo hacen y lo siguen haciendo, llevan cuatro o cinco años haciéndolo, es porque les merece la pena. Y además eso proporciona un ritmo al cash flow, que es una de las grandes pegas que suelen tener. La gente que se dedica a comerciar con, con antigüedades y eso que tenemos cierta querencia a defender demasiado las piezas que era que antes bueno pues tenía su éxito, pero hoy en día el, el, tiene que haber una circulación de, del dinero. Es decir, no puedes estar con las piezas ahí almacenadas, sino que tienes que estar moviéndolas para que vuelva a entrar dinero, comprar otras nuevas y tal. Y a veces que te fuercen a sacarlo desde un euro y tal y a imprimir un ritmo todas las semanas, no está mal. Hay que saber hacerlo, pero no está mal bueno pues nada más espero que el vídeo haya sido de vuestro interés yo os animo a que probéis Katawiki, que lo experimentéis que no os echéis para atrás a la primera de cambio y que yo creo que es un canal interesante pues si os ha gustado os, eh, por favor darle al like que me ayuda mucho con el algoritmo de youtube y si os gustan estos temas pues suscribiros al canal y activar la campanita hasta pronto